diagrama que vamos a ver ahora es uno que también fue diseñado especialmente para ustedes y para el Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas. Tenemos que para crear tenemos que alinear la palabra. ¿Qué digo con esto? Que la tenemos que ordenar como una secuencia ¿cierto? luego de eso tenemos que darle un sentido y con esto me refiero a que el sentido como está vinculado a la razón tenemos que razonarlo de manera de ver si se trata de un modo particular de entender algo o del conocimiento con que se ejecutan ciertas acciones. Para explicar dos ejemplos, el ejemplo uno dice, el mandatario expresó en ese sentido que la decisión sería consensuada con la oposición. Nuestro segundo ejemplo dice, tienes que leer con sentido para comprender el material. Entonces alineamos nuestras palabras y las alineamos con sentido. También para la creación literaria tenemos que tener en cuenta, y muy en cuenta, la coherencia del texto. Las oraciones coherentes son aquellos actos de habla que están bien formados y cuyos elementos, me refiero a los elementos que constituyen estas oraciones, guardan una estricta relación lógica y consecuente con la que forman un todo. Para esto tengo un ejemplo. Francisco le regaló a su hijo un perro labrador. El niño y su mascota disfrutan mucho jugar juntos. Ahí hay una coherencia. El otro ejemplo. Todas las estrellas se caracterizan por tener luz propia. Por lo tanto, el sol es una de ellas. La coherencia nos va a otorgar homogeneidad y nos permite que nuestras ideas se enlacen de forma eficiente para que el mensaje pueda ser captado y comprendido por quienes nos van a leer. Es la herramienta que nos permite ordenar un poema o una prosa poética y conectar los diferentes sucesos a través de un hilo común. Nos lleva, es decir, nos conduce a no desviarnos del tema. Es decir, yo no puedo crear un poema que diga... Eh, la divina muerte ha venido hasta mí, pero en el mar se ha sobresaltado una paloma sobre la roca. Eso no tiene nada que ver. Eso es totalmente incoherente. Luego de alinear nuestras palabras, darle un sentido, cuidar la coherencia... Tenemos que ver la belleza estética. Y, y, y para abordarla recurrimos a Kant, que nos dice que la belleza es algo que nos da placer, pero es un placer desinteresado. No se trata de que sirva para algo o vamos a ganar algo, Nuestros bolsillos van a engordar mucho. No. Es un placer desinteresado. Vemos algo que no tiene ningún tipo de interés cuando alguien admira un paisaje lo observa se, re, se, re, se... Se relaja en, en su belleza, con la armonía, y nos invita a admirarla. Eso es la belleza estética. Recuerden, no sirven para nada. Pero ¿qué haríamos sin ella? Tenemos que el poeta Arthur Rambaud, a quien los invito a leer que nos dice en una temporada en el infierno antaño, si mal no recuerdo mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones donde todos los vinos corrían una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié me armé contra la justicia, huí, oh hechiceras, oh miseria, oh cólera, a vosotras os he confiado mi tesoro. Tenemos entonces que ofendió a la belleza Arthur Rimbaud porque la encontró muy amarga. ¿Qué pueden hacer ustedes respecto a la belleza? Harán lo mismo que Rimbaud. No lo sé. La belleza está asociada a la hermosura y se trata de una apreciación muy subjetiva porque lo que es bello para una persona puede no serlo para otra. Sin embargo, se conoce como canon de belleza ciertas características que la sociedad en general considera como atractivas, deseables, bonitas. Desde la filosofía, Platón fue el primero en elaborar un tratado sobre el concepto de belleza que tendría un gran impacto en Occidente. Tomó ciertas ideas que eh, Pitágoras plasmó sobre el sentido de la belleza como armonía y proporción y fusionó esto con la idea del esplendor para él. La belleza proviene de una realidad ajena al mundo que el ser humano no es capaz de percibir completamente. ¿Cómo perciben ustedes la belleza? ¿Qué es para ustedes la belleza? Tal vez podrían escribir un poema o una prosa poética que nos hable de la percepción de belleza que ustedes tienen. Es una forma de aprender y yo los invito.